Entiende, estimado hermano, es maravilloso que calientes tus alimentos temprano y colocarlos en sus envases. Así tienes listos los alimentos para ingerir durante el día. Haga eso y pásela bien. Ahora, alguien puede decir que tiene mucho dinero, pero seguramente tiene carencia de tranquilidad. Olvídate de esa gente que te incomoda, olvídate de tu familia, porque todos son un fastidio. Solo cumple tus obligaciones, escúchalos, sé educado, pero no les prestes atención en serio. ¿Por qué vas a enfurecer o molestar? No hay motivo para enfurecerse. Encontrarás siempre a esa persona que es una persona temática, fastidiosa y que habla tonterías. Hay que dejarlo que hable sus cosas, que haga sus actividades que le son propias y que luego su propia conciencia lo destruya con el remordimiento. Ese personaje fastidioso es una persona dulce, agradable, la expresión más amplia de delicadeza y educación. Vive tú y hazlo en paz. Anda a cagar tranquilo, no te enojes. Jesús, nuestro Salvador, a pesar de tener una misión importante, Él vivía tranquilo, relajado, disfrutaba bien de la vida, estando calmado. Aguanta callado, soporta todo, a nadie le debes contar nada de lo que te afecta, ni contarle nada sobre ti. Si vas a hablar con alguien que solo sea de temas neutrales. Otra cosa, saluda siempre, al entrar o al salir, porque debes mostrarte como una persona educada. Regálale a tu prójimo. A las personas con quien te relaciones. Al menos tres cumplidos en el día. El árbol bueno. Produce buenos frutos. Siempre habla en términos positivos. Que todo está bien. Que es un placer estar aquí en este momento. Te voy a contar algo. El apóstol Pedro era un tipo inestable emocional, un blandengue. Sin embargo, Jesús, nuestro Salvador, le colocó el nombre de piedra o roca, lo cual era una clara burla. Era como decirle a una persona evidentemente bruta puros elogios del tipo, tu inteligencia te hace brillar y das un buen ejemplo. O por lo menos, Decirle a un hombre, Olga San, cumplido del tipo, usted es habilidoso y trabajador. O por lo menos decirle a un hombre frágil emocionalmente, cumplidos del tipo, admiro tu fortaleza emocional, te felicito por eso. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que no tomes muy en serio las cosas, que puedes burlarte de la gente dándoles cumplidos que puedes y debes reírte todo el tiempo, que necesitas contar chistes, que vivas tranquilo. La vida es una. Cuando salgan las cosas bien, celébralo, y cuando salgan mal, corrígelo. Lo importante es que tú siempre resuelves. Estás capacitado para salir adelante siempre, con buena educación y gran solvencia. Bendice a las otras personas de modo particular. Solo ignóralas. Seguidamente a la obligación de haber cumplido con la conducta educada. Ignorar es bueno, siempre que se haga con orden y decencia. Ese orden y decencia está relacionado a saludar, dar cumplidos y despedirse. Uno realmente debe buscar la manera de brillar uno y jamás opacarse, pues uno es el protagonista, había una mujer rabiosa y ácida como un limón, entonces Jesús pasó una vez por su pueblo y le pidió agua para beber, la mujer la primera vez se negó a darle agua, porque ella era de las populares personas cara de cooler. En fin, lo interesante es que Jesús con cumplidos consiguió mover su voluntad. Él le dijo, te felicito, eres educada, tu delicadeza y tu dulzura te hacen brillar. Y bueno, esas palabras fueron suficientes para que la mujer le diera agua y además se quedara predicando en el pueblo sobre aquella experiencia que vivió con Jesús nuestro Salvador. Viste que es excelente. Cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas. Para saber si en realidad era Jesús quien estaba allí. Aunque Jesús sabía que Pedro no podría. Él lo animó diciéndole. Siempre he considerado que eres una persona ejemplar. Cosa que Pedro no era. Sin embargo Jesús dijo. Eso para hacer que Pedro confiara en él mismo. Ok, listo. Vaya tranquilo. No hay nada de qué preocuparse, pero tampoco hay nada de qué confiarse. Ánimo, hermano. Que Dios te bendiga. Te felicito. Eres educado y das un buen ejemplo. Todo lo haces bien. Eso es agradable. Contigo todo es especial, principalmente tu manera de ser. Esa dulzura, delicadeza y clase te dan un brillo especial. Por favor, continúa siendo una persona sensacional. Gracias por ser una persona ejemplar. Que la pases bien. Con todo respeto quiero preguntarte cómo haces para siempre estar tan feliz. Todos mis respetos por su transparencia y educación. Tu modo de comportarte es agradable. Tus ideas son maravillosas, me encanta tu manera de pensar. Tus ocurrencias son agradables, estoy orgulloso de lo que haces. Es un verdadero placer saludarte hoy, siempre estás feliz, eso es agradable. Me encanta que siempre dices las palabras correctas. Gracias por ser así. Valoro tu opinión. Eres muy inteligente. Sin duda, un ejemplo a seguir. Te felicito. Eres educado y das un buen ejemplo. Me gusta tu actitud y tu manera de expresarte. Eres una persona especial llena de cualidades sorprendentes que me encantan eres una persona brillante, me encanta verte, tienes una sonrisa hermosa y un lindo cabello, además de que eres una bendición importante en mi vida, gracias por ser así.